el día que Ignis demostró, que la Latam ya no es la misma región débil del pasado. El mundial del Free Fire 2022 consagró un nuevo campeón del mundo. El equipo de Tailandia se llevó el medio millón de dólares por segunda vez, es un gran hecho histórico, pero lo que realmente marcó la final, fue ver cómo la Latam, con Aguaray y Ignis Sport, le enseñaron al mundo que ya no somos la región débil del pasado. ¡Ale, ale, ale, ale, ale, ale. Aún recuerdo el primer mundial en el que la TAM participó, mucha gente esperando en el directo, apoyando a nuestros equipos que jugaron con el corazón, pero tenían muy poca preparación. Siempre llegaba la tristeza, esto pasó en todos los mundiales o torneos, la TAM siempre se tuvo que conformar, con la esperanza de que todo sería diferente en el próximo año. ...orgullosos porque lo hicieron muy bien el día de hoy, pero queremos más como región. Los cuatro años de liga latinoamericana fue un largo recorrido, algunos equipos y jugadores se rindieron tirando la toalla y otros en cambio nunca renunciaron a sus sueños, es así como se formaron Aguará e Ignis Sport, dos equipos que cada año consolidaron sus bases, todas sus experiencias, los condujo al gran día, a la final del mundial. Hay fecha que no se cumpla y hoy estamos en la gran final de la Free Fire World Series 2022. Los resultados no fueron los mejores, pero al fin se rompió la maldición. Primero con una aguara que nos enseñó a cómo se debe jugar un mundial. El equipo jugó sin miedo, siempre buscó las bajas y nunca se escondió en una casa. Ese era el error que Latam siempre cometía, nunca confiábamos en nuestro nivel. Por su lado Ignis Sport escribió su propia gran historia. Por primera vez en tantos años, un equipo de Latam logra hacer un bulla en la final del mundial. Este era un sueño completamente imposible en el 2019, por eso lo que pasó en este mundial es algo histórico, es así como se lo deben tomar nuestros jugadores, motivándose por la hazaña que hizo Ignis Sport, que logró poner a la TAM como posibles favoritos del próximo torneo. El general por parte del conjunto de Vivo KD Termina por mandar al Nahuar en novena posición Nos queda Ignis Mantienen la zona Y el centro Javier Pero el último círculo les va a quedar lejos Seis equipos Evos está el acecho Quintana está top 6 Ignis Con una sola eliminación ¿Te nos en posición Tortuga Me importa poco por escalar dentro de la tabla general ¿Sí? Si ya lo hizo Evos ¿Por qué no nosotros? Aparecíamos de destilando Le terminan por el Ejército Vamos a ver si es que la confirmación termina por llegar, no, ya están los primeros pues auxilios que, que había, no, ¡Oh! tres supervivientes para la tarde. Esa desesperación, Muy de ir por el nervios, no necesario, de galón, de galón de galón, de de se lo robó, era momento Le Están pegando, andando, le están pegando a Eric, no, Eric Tremendo, barretazo, que le están metiendo Viene las paredes, le van a luchar Atento, Jason en coma Y mira cómo Eric le espalda Se van a dar la vuelta, Jason y Cano quedan en solitario ¡Gana la recuperación Jason todavía buscando el espacio. Entraba la papa del rival Cano se tiene que recuperar Y hay que tener su eh. y bien, se sigue adelantando Afuera en la esquina, sabe que es complicado General va a meter una granada, mira la tiene calculada la rebota como Villara. Seis equipos, 12 jugadores en pie. Se complica bastante Javier, el último palmo de terreno. Muy complicado, le llevaron granadas, barretazos y por ahí la desesperación. No terminaba por acompañar, pero continúa el sueño de tratar de poder comprar un poco más de tiempo. Aparecía a cuidado que hemos está terminando por encentar motores. Ahí está el otro, lo están esperando. Está Drax, entraba Q. ¡No lo vio! ¡No lo vio! ¡No lo vio! ¡No lo vio! ¡Adiós a Brasil! ¡Iguarda! God is GONNA squeeze everybody out and. Squad left out in the open, they got the grenade launcher, Bobs hops on inside, S Fight, welcomes them in open arms, but the grenade finds them and the max 7 drops them as out in the false ball, and what a booya picked up, it was all chaos inside of that house, Mano, mata Evos, caralho, ¡Vamos! ¡Vamos que se puede Latinoamérica! ¡Vamos! 13 puntos, Chris. 13 puntos de diferencia después de una actuación monumental de Canito. Con ese bulla que Ignis le ganaba a Brasil, quedaba a 13 puntos el puntero, pero no iba a ser lo mejor del día. Todos queríamos ver al equipo que se hace muchas bajas en la TAM Y aunque parecía algo imposible Ignis sorprendía a todos en el torneo Suena, suena la avionita LRQ se cayeron temprano Quintana, Ignis Cuatro bajas se hicieron respetar en Brasilia De forma de terminar por trabajar Carlos se lleva una triple eliminación Javier y termina por repartirla Top 3 me parece que es un adelanto importante en el tema de y le no, pegaron no, acá no aparece carlitos quieres o no quieres sacar javier le termina por preguntar tenga para que se entretenga y desde brasilia terminando de lutear ya todo ignis Está para acostumbrar, a ver si generan o okay, caen algunas cuantas bajitas más. América en eh, Aguarán, no estén acostumbrados muy a eso. A empezar muy mal Javier y luego después terminar por ir subiendo las revoluciones. Mientras más se acostumbró el equipo latinoamericano, los dos equipos latinoamericanos, uh -huh. más terminó por jugar cómodo. Para los chamos, y ahí viene el sí. espíritu combativo. La garra Curry sigue observando, alentando. Es un 3 para 3. Un los papazos de Cruz Lastimano. ¡No, no, Está con la eliminación a Mochi. 1, 2, Carlos lo acaba de cantar a Yecol. entre ellos se pegando, Javi. Más, Pero tienen que aprovechar. Son las bajas que se van a dar. Maxi que va a entrar. Dice 1, 2, 3. Las papas se quedan ¡Adiós! Maxi. Lo ¡Adiós! Y el momento de llevarse los EBOs. Otro papazo está cayendo. Es tanto todavía disputando, no lo termina encontrando el daño y ya está, la confirmación de se, no, se va a meter a velocidad, se va, se va a caer Bran, se cayó tanto en también como en tres con ah, Dios. ¡Oh, 3, eliminaciones para Ignis dale papá, dale, se termina por cantar el segundo, ya lo quiere de Latinoamérica, todos terminando por alzar las manos que llegue la energía desde toda la Tama, hasta tierras mundialistas, donde Ignis, está terminando por poder hacer la gente a Javier, una gentilama que va arriba de dos dígitos. De temas de eliminación tres equipos 10 con vida mis puede marcar a otra ronda redonda Javier y para que no les quede duda de nuestra categoría Quintana están recibiendo daño la casa es nuestra Yo de vida para Mucha calidad 84 ¡Bien! los chicos de Enigma todavía pueden espaldear cuidado con eso el detalle es que estamos. Ay, muy bien sí, lanzando el pelotazo ¡Sí, y viene te ¡Sí, ¡Sí, el de trump vamos vamos vamos vamos toma vamos vamos vamos vamos por toma vamos vamos vamos el vamos vamos vamos vamos vamos la vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos de 13 bajas, este es el clásico Brasil en contra de Latinoamérica es de Estamos con tres eliminaciones El primero el primer ¡Gol! Dono, ¡Gol! el primero a este es el doble, este es el este es el este es el todo equipo de corrupción por el de And it is Let the and they rise up a couple of racks Oh, Ignacy Sports! They get the outplay. They had a huge. What? What? What? What? What? conjunta Porque son 29 puntos para Ignis Pero son 14 puntos en una sala Donde Naguará peleó contra todos Con tres jugadores Y se quedó en una muy buena posición, Cris Sí, la mejor sala en la historia de los mundiales Nunca se había sumado esa cantidad de puntos En una sola sala de la final del mundial Así que es un poco histórico también No, re bien, ¿cómo definen la sala? Orgullo, orgullo absoluto, Puni El equipo que más bullas tiene en la Free Fire World Series En esta final Es Ignis Esports, el equipo latinoamericano Único que Créeme. tiene los bullas el día de hoy de esa manera Ignis Sport y Naguará lograban hacer que Latam esté a los ojos de las demás regiones Aunque Naguará tuvo menos suerte, no hay nada que reprocharles porque nunca se quedaron atrás Ignis con este resultado nos encamina para que el próximo año con más entrenamiento Podamos ser unas de las regiones favoritas, los tiempos han cambiado y cada vez la Latam lo está demostrando ¿Cuál es tu opinión? ¿Latam logrará ser campeón del mundo? Esto fue todo por este capítulo, comenta leeré tus opiniones, nos vemos en el siguiente video.